ustedes aquí a Espacio de Excelencia en este lunes, tarde de lunes, y bueno, pues ya estamos listos para iniciar el programa. Yo soy Fertoraya y bueno, espero que te quedes conmigo hasta el cierre del programa. Te tengo un tema que eh, me parece en los tiempos en que hoy estamos eh, viviendo, me parece sumamente significativo, eh, el tema que te traigo el día de hoy. Eh, por supuesto, te pido que eh, ahí compartas, que co participes, tienes ahí abajo en el chat, aquí en el, el video, ya sea que estás, ya sea que estás en, en, en, en vivo o en repetición, vamos a procurar, eh, por supuesto, responderte a las dudas, preguntas y comentarios. Eh, el tema que te traigo es el tema de la resiliencia. No sé si hayas escuchado, si eh, conozcas este concepto, que en lo particular me parece que es un concepto que hoy por hoy, que en este contexto en el que estamos viviendo, <coughs> me parece fundamental eh, para el crecimiento de eh, las personas, para el crecimiento como ser humano. Así que, eh, eh, pues, si no sabes qué es la resiliencia, seguramente, seguramente de alguna forma tú has eh, experimentado o estás experimentando esta eh, est este, eh, situación y característica que todos los seres humanos tenemos. Si bien es cierto, hay condiciones particulares específicas que permiten un mejor desarrollo de lo que es resiliencia, también es cierto que en, eh, en sentido casi, casi estricto, lo, lo digo con esas palabras, eh, el ser humano trae en su, en, en su genética trae en su ADN la posibilidad de ser resiliente. Y tú te preguntarás, ok, Fernando, ya me estás hablando de la resiliencia, pero no sé qué es resiliencia. Bueno, déjame comentarte que la resiliencia es la capacidad que las personas tienen, que las personas tenemos, para salir adelante frente a una adversidad, frente a algún trauma y salir fortalecidos. Repito, es esta capacidad que tenemos los seres humanos de salir adelante, de salir eh, incluso hasta con, con eh, este con fortaleza, salimos fortalecidos cuando nos enfrentamos a alguna adversidad, algún trauma que nos ocurre a lo largo de nuestra vida. Esto es resiliencia. Y cuando nosotros eh, empezamos entonces a hacer recuento de cuántas veces, metafóricamente hablando, nos hemos caído, cuántas veces eh, hemos tropezado, seguramente también al mismo tiempo, amigo, amiga, te viene el recuerdo de esas veces de cuando te has levantado. Que cuando te has, eh, cuando has superado esa adversidad, esa condición y esa situación. Y eso tiene que ver precisamente con esta capacidad que tienes, que en general tiene el ser humano, tenemos todos, de salir eh, ante una adversidad. Y esta cualidad es de hecho la que en este contexto de la pandemia, eh, seguramente. Hemos estado trabajando sin saberlo, eh, has estado eh, utilizando sin saberlo. Cuando nos hacemos preguntas eh, significativas, como por ejemplo, ¿qué habilidad descubriste ahora después de este encierro de poco más de dos años? ¿Qué habilidades, cualidades descubriste de ti? ¿Cómo es que sobresaliste? ¿Cómo es que eh, ante la situación que te tocó vivir, la que haya sido, hoy estás aquí? ¿Qué ocurrió contigo? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué nuevas habilidades estás desarrollando? ¿Desarrollaste o puedes desarrollar después de algo que te haya ocurrido, que quizás haya sido complejo, doloroso? ¿De dónde surge esta fortaleza? ante estos momentos complicados y difíciles? ¿Cómo te sientes cuando afrontaste y lograste sobresalir ante esa condición y situación? ¿Qué tan orgulloso, orgullosa te sientes, amigo amiga? Las respuestas que solamente tú tienes, amigo amiga, son respuestas debido y gracias a la resiliencia, es esta, este, digamos que fortaleza, flexibilidad eh, que tiene el ser humano. Es como eh, en otro contexto, es lo de eh, resurgir de entre las cenizas como la Efénix. fénix. Estas capacidades del ser humano nos permiten y nos van a seguir permitiendo crecer, desarrollar, generar un, una posibilidad de afrontar estas consecuencias que pudiesen haber generado eh, una condición adversa, un trauma. El ser humano tiene esta capacidad. Y yo te comentaba, amigo, amiga, al principio que... Eh, hay ciertas condicionantes que permiten al ser humano tener mucho más accesible la resiliencia que otros. Eso también es cierto. Hay personas que tienen mucho más rapidez, más eh, facilidad de salir de un, una adversidad que otras. Otras quizás tardamos más eh, de salir. Pero, ¿cuál es esta condicionante que ayuda a las personas a ser resilientes? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, quienes tenemos hijos, a los adolescentes, a quienes tenemos, eh, por ejemplo... Este, la, la posibilidad de tener acceso a, a, a los pequeños o quienes, por ejemplo, dan clases a, ante este, en grupos de, de, de niños, de adolescentes incluso. ¿Cómo podemos desarrollar esto? ¿Cómo es que un niño o una niña puede desarrollar resiliencia, esta capacidad y esta fuerza desarrollar este músculo de salir avante y fortalecido después de la, de la adversidad. Eh, la, literatura, la literatura establece principalmente que los seres humanos tenemos eh, mayores posibilidades de um, sobrevivir, de crecer um, con mayor fortaleza, de tener una mayor posibilidad de resolver condiciones o situaciones adversas cuando desarrollamos la capacidad de sentirnos seguros, cuando nuestro cuerpo, nuestras emociones crecen y se desarrollan en un contexto de seguridad. ¿Y qué tiene que ver la seguridad con la resiliencia? Bueno, la, la teoría del apego eh, explica precisamente esta posibilidad de los seres humanos de, de levantarnos ante cualquier adversidad. Cuando pequeños, pues, eh, somos eh, totalmente indefensos. Eh, ningún ser humano sobrevive... A, aislado, abandonado sin afecto, sin amor eh, de otro ser humano, obviamente papá o mamá o quienes eh, a, hagan sus veces ¿no? esta cualidad aparentemente adversidad eh, permite al ser humano desarrollar a través de un sistema eh, que traemos en el ADN el apego a nuestros padres a mamá principalmente porque el apego con mamá permite regular nuestros estados emocionales y los estados emocionales son clave para generar resiliencia en, eh, ante las adversidades son quienes nos van a ayudar los estados emocionales la regulación, la gestión de estos estados emocionales para afrontar las condiciones adversas. ¿Por qué? Porque biológicamente ante una situación adversa, el cerebro está hecho para sobrevivir. Y cuando el cerebro dispone que hay que sobrevivir, literalmente el cerebro apaga, por decirlo de alguna forma, apaga nuestra parte pensante. Y entonces, imagínate un peligro, cualquier peligro en el que tú hayas estado o vivido. Cualquier situación estresante, difícil, compleja, dura. La más difícil que te hayas enfrentado. ¿Cómo son los primeros segundos ante esa condición? Quizás, si haces ahorita un, un recuerdo, en realidad... La respuesta que tenemos como personas para sobrevivir, la respuesta que nos dota la naturaleza es sin pensar, es decir, eh, eh, lo primero es salvaguardar la vida, correr, huir, protegernos, quizás incluso hasta paralizarnos, y a lo mejor llega un momento en que decimos, no pude pensar qué hacer. Me abrumó la situación, pasaron las cosas muy lentas o simplemente las emociones se desbordaron. Cuando la persona aprende, ya aprendió a gestionar sus emociones, tiene la capacidad de regresar al cuerpo la seguridad de que puede salir adelante que esto también va a pasar, el cuerpo se siente conforme va pasando el día, eh, los días, las semanas, eh, eh, va eh, sintiéndose más en control, al menos más que cuando inició la condición, la situación adversa, el trauma, lo que estemos pasando. Y esto tiene que ver con cómo nosotros de pequeños, generamos a través de la mamá, tradúzcase como mamá, generó un apego seguro, se le llama. El apego seguro es lo que va a permitir al pequeño regular sus emociones. Cuando mamá se encuentra segura, atiende las demandas del pequeño, cuando lo abraza y lo calma, cuando eh, le brinda calor, Incluso el pequeño se alinea, por decirlo de alguna manera, con los latidos y la respiración de mamá y si mamá mantiene el control, la seguridad, el niño se va a sentir tranquilo, la niña se va a sentir tranquila y le va a indicar a su cuerpo que todo está bien, que no hay peligro, que está segura, que está seguro y esta condición que permite al pequeño a través de mamá regularse conforme va creciendo entonces el niño va aprendiendo que no importa si mamá conforme va pasando el tiempo no importa si mamá se va sabe que va a regresar no importa si algo este quizás se cayó se pegó sabe que mamá está con él papá por supuesto y entonces el niño va aprendiendo que aunque haya riesgos, peligros, él está seguro. Él va a incluso a recibir apoyo. Y conforme vamos creciendo, entonces el apoyo aprendemos a dárnoslo nosotros mismos. Estas son las condiciones, valga la expresión, ideales que permiten a las personas ser más resilientes eh, rápidamente o mucho más rápido que otras. Hay quienes no tuvieron esta oportunidad, esta eh, posibilidad de que quizás hayan tenido un apego seguro. Hay quienes no lo tuvieron. Eh, de tal manera que quizás van a tener o tuvieron que aprender a través del tiempo de otra forma a salir adelante. Las adversidades... Eh, les, nos permiten a los seres humanos a empezar a resolver condiciones, problemas situaciones y levantarnos pero en realidad todos tenemos esta capacidad hay investigaciones amigo amiga que nos dicen que de alguna forma el ser humano eh, es capaz de salir adelante de cualquier forma ¿eh? ya sea de forma eh, adecuada o, o no también. Y cuando el ser humano aprende a salir adelante, la, la, la forma en cómo lo hace, lo va a, ayudando a, a aprender condiciones y situaciones que le permiten cada vez más levantarse más rápido. Y esta capacidad de identificar a adelantarse a los peligros o cuando hay peligros, resolver las situaciones, eh, tranquilizarse más rápido, ayuda a que conforme va resolviendo los problemas en su vida, la resiliencia eh, sale más rápido. Y te preguntarás, seguramente, amigo amiga, bueno, ok, a lo mejor eh, no me he dado cuenta y me cuesta a mí más trabajo. ¿O simplemente yo tardo más tiempo? ¿Y cómo le puedo hacer para poder mejorar esta capacidad de la cual me estás hablando, Fernando, no? Bueno, yo te voy a dar eh, algunas opciones, algunas eh, alternativas que nos pueden ayudar a que las personas se vuelvan más resilientes, a que tú mismo, si, si conoces a alguien que, que no es... Eh, resiliente del todo o que le cuesta mucho trabajo eh, salir adelante tú misma, tú mismo puedes apoyarle a descubrir que de alguna forma tiene la capacidad de ser resiliente solamente hay que ayudarlo a, a, a que lo encuentre una de las formas muy eh, digamos que coloquialmente hablando, muy sencilla de ayudar a las personas a que vayan encontrando su capacidad de ser resiliente, es a través de las preguntas. Como te comenté al principio, una de las preguntas que eh, las personas les pueden hacer a otras personas para que se percaten de dónde surgió, cómo se levantó, pues, es el hecho de preguntarles cómo es que hoy estás aquí después de la situación que viviste. ¿De qué forma pudiste salir adelante? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Y cuando la persona hace remembranza de cómo salió adelante, está reforzándose en su sistema este, neurológico todo lo que hizo para poder salir adelante, para poder levantarse. Ahí estamos ayudando a la persona a reconocer que ella está o que ella hizo algo, entre comillas algo, por supuesto que hizo varias cosas, para salir adelante. Cuando nosotros nos enfocamos en la solución, en lugar del problema, también ayudamos a ser resilientes. En terapia eh, centrada en soluciones, lo que eh, uno como terapeuta hace es que eh, en lugar de tener la conversación eh, sobre Toda la adversidad sobre el problema, sobre los detalles, sobre qué ocurrió, sobre cómo cómo se dieron las cosas ante el problema. Eh, sabemos los terapeutas centrados en soluciones que ese enfoque lo único que va a hacer es revictimizar a la persona. En cambio, los terapeutas centrados en soluciones lo que hacemos es el, el después, del presente al después. Es decir, no nos enfocamos en lo que ocurrió, sino en cómo le hizo, cómo le hiciste para eh, enfrentarte a tus agresores. ¿Cómo es que lograste tener las fuerzas necesarias para pedir ayuda? ¿De qué manera viste la oportunidad de avisar a, a las autoridades? ¿Cómo es que ante lo que estaba ocurriendo tuviste la fuerza para eh, resolver la situación? Estas preguntas lo que hacen es centrarlas en la capacidad que si bien es cierto en ese momento la persona no se dio cuenta, ahorita en retrospectiva, en este ejemplo que te di, le da la oportunidad de hacer remembranza de las capacidades que utilizó, de las habilidades que utilizó ante esa situación y salir adelante. Acom lo acompañamos en esa remembranza, en esa narrativa que eh, le permite a, a, a, a, lo, a las personas identificar todo lo que echó en eh, mano para... Eh, sobrellevar la situación, para sobrevivir, para estas condiciones que le permitieron estar aquí ante nosotros, conversando, entendiendo que obviamente eh, trae una condición, pero no nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en qué hizo para no estar eh, en peores condiciones, por ejemplo, ¿no? De tal forma que, amigo amiga, lo que te estoy tratando de eh, indicar es que nos centremos en <coughs> cómo solucionamos las cosas y si aún no lo solucionamos, cómo es que no estamos peor, ¿no? <ríe> es decir, cómo no estamos en el hoyo. Y te podrás decir, bueno, es que hay muchas personas que literalmente están en el hoyo, ¿no? Tocan tierra, este, tocan fondo, decimos. Eh, eh, sí, pero después de tocar fondo lo único que queda es levantarse y volvemos otra vez a enfocarnos en esa capacidad, es decir, no nos distraemos, no nos enfocamos en permanecer en el hoyo, en permanecer en el problema, sino que ayudamos a las personas, a las amistades y si tú tienes alguna amistad que está sobreviviendo de, de algo complejo, complicado, este, tú misma, tú mismo. Mmm, buscar también alternativas de eh, de qué manera eh, este, lograste estar hasta aquí. Eh, estás, eh, en términos extremos, estás viva, estás vivo. Algo hiciste bien. Esta frase de algo hiciste bien, cuando yo la escuché por primera vez fue en una película. En una película clásica, ya no está, ya no la pasan tan seguido, pero si tú la buscas quizás eh, eh, eh, ahí en, en las plataformas, eh, se llama, este, ay, ¿cómo se llama? Es de barbara Streisand, eh, eh, el, el Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas es una película hermosa clásica donde habla sobre abuso sexual en una familia o violación por parte de agresores y que callaron la, la mamá de, del paciente obligó a todos a callar, pero eh, el protagonista, este, o uno de los protagonistas, eh, tiene, es, es como eh, el eh, la voz de su hermana ante la terapeuta que es Bárbara Streisand, una actriz eh, ya de los 70 más o menos. Y eh, tiene dos hermanos más y la madre este protagonista. Y de todos, de todos, la, la, mamá, la madre y los dos hermanos, uno de ellos, uno, eh, el hermano, creo que es el hermano mayor, se suicidó. La hermana menor eh, está en el psiquiátrico, es la doctora de, de, de, de la que te hablaba, de Barbara Streisand, y él es, como, funge como las memorias de la hermana. Y a lo largo de, de, de todo ello descubre que este, de su familia es el único que, lo pongo en este contexto, no está tan mal, es decir, es el único que está mucho mejor. Y entonces las psicoanalistas, no acuerdo en este tiempo era psicoanalista, creo, no recuerdo bien, la terapeuta pues, le dice, tu hermano está muerto, tu hermana está en el psiquiátrico, tu mamá tiene tal o cual problema y tú estás aquí buscando además resolver un problema este, con, con tu esposa. Algo estás haciendo bien. Y cuando le dice, algo estás haciendo bien, es que él se da cuenta de, de eso, de que ha estado logrando salir de todas estas condiciones adversas a las que quizás lo, lo, la demás, las demás personas de su familia no salieron adelante. Ahí él estaba demostrando o él estaba mostrando resiliencia, esta capacidad de sobrevivir ante la adversidad eh, y, y que bueno, si bien es cierto, no todos la logran desarrollar el potencial y la capacidad de hacerlo la tenemos. Al final su hermana eh, de este pro, protagonista también, sobre, también sale eh, de alguna forma escribiendo un libro que se llama El Príncipe de las Mareas. Lo que te quiero decir amigo amiga es que eh, nuestra capacidad de poder afrontar las condiciones adversas hasta las más extremas como quizás las víctimas del holocausto eh, que tenemos por supuesto variedad ¿no? mucha gente de esa época que sobrevivió eh, y cómo salió en adelante eh, te das cuenta de que podemos salir de que ellos lo hicieron y que quizás eh, habría que descubrir la forma en cómo poder salir adelante, eh, de cómo sacar este potencial dentro, porque nadie les enseñó, pues, eh, lo traemos eh, en nuestro ADN. Eh, simplemente la eh, capacidad que te, tiene nuestro sistema nervioso de sobrevivir es quien saca los recursos internos de cada uno de nosotros. Víctor Frank, eh, este, Ana Frank, este, Ana Freud como ayuda a, a varias personas. Y hay muchas historias, muchas historias del holocausto que demuestran cómo a, a muchos sobrevivieron. Otros sobrevivieron. Este, y, y, y hicieron algo bueno de su vida por decirlo de alguna forma y otros aunque sobrevivieron no tuvieron la misma suerte tu, generaron problemas no de dificultades pero um, el ejercicio que hoy te traigo te traje sobre la mesa amigo amiga es que um, afortunadamente hoy no estamos ante esas condiciones tan precarias en tan eh, complejas eh, como pues esas situaciones de, del holocausto y ante esas situaciones estamos con, en muy buena forma en un buen tiempo para empezar a desarrollar nuestra propia resiliencia así que te voy a compartir amigo amiga algunas consideraciones que espero, espero te sirvan para poder eh, pues Desarrollar para poder entender eh, lo que es la, la, la, la resiliencia. Así que eh, te voy a decir algunas, algunos consejos que espero te ayuden para que tú puedas eh, ponerlos en marcha y desarrollar tu propia resiliencia. Una de las de los consejos que te doy, amigo, amiga, tiene que ver con precisamente generar contacto. El ser humano, el ser humano necesita el contacto, necesita socializar. Y cuando nosotros contactamos a nuestros seres queridos, cuando nosotros hablamos, conversamos con ellos, familiares, amistades, conocidos, estamos fortaleciendo... Eh, nuestro, nuestra capacidad de conexión. Y la capacidad de conexión significa desarrollar la capacidad de eh, regular nuestras emociones, de conectarnos con las emociones de felicidad, de amistad, de paz, de tranquilidad. Eh, la sonrisa eh, eh, surge y entonces eh, la conexión y el cerebro, al conectarse, eh, secreta todos los neurotransmisores que nos ayudan a estados emocionales mucho más potenciadores, que ayudan a regular también nuestro sistema inmunológico. Y eso permite mayor fortaleza y eh, apalancar eh, la resiliencia. Por supuesto, también conectarnos con eh, el ambiente preferentemente, si es que se puede y si no, a donde estemos, para hacer ejercicio. El ejercitarse nos ayuda al sistema nervioso central, específicamente un sistema denominado eh, sistema vagal, sistema vago, el nervio vago, el ventral vagal, eh, para fortalecer eh, las respuestas autónomas, para fortalecer a que nuestro sistema Parasimpáticos se fortalezca. Y por supuesto, además de eh, todas las consecuencias positivas del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, muscular y óseo. Eh, de tal forma que eso eh, fortalece también esta capacidad de afrontar las dificultades que pudiésemos eh, encontrar a lo largo de nuestra vida. Otra condición importante, amigo amiga, que hoy eh, quizás pareciera que fuese difícil, compleja, eh, incluso hasta imposible, y digo pareciera porque en realidad no lo es, tiene que ver con dar un alto, parar. Eh, en varias investigaciones, los neurólogos han demostrado cómo el vivir en este acelera, en esta vida tan acelerada, tan consumista, tan el aquí y ahora, lo que hace es inhibir el crecimiento de la resiliencia, inhibir la fortaleza de, de nuestro sistema eh, inmune y de nuestro sistema autónomo a través del parasimpático, porque acelerar, vivir en un mundo tan acelerado, lo que hace es desconectarnos con nosotros mismos, desconectarnos con nuestros seres queridos. Y cuando hablo de conexión, es la conexión profunda, no la conexión de, de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y seguimos, o simplemente con la mirada de un aparente saludo, o por lo menos sí te vi que ahí estás. Esa no es conexión. Parar significa... Generar también eh, la posibilidad de evitar estar en piloto automático, ser conscientes de lo que estamos realizando, eh, tener un sentido de lo que hacemos, nos permite conectar y nos permite fortalecer el músculo de la, re, de la resiliencia. Entonces, pareciera que es imposible, pero yo te digo que no es así, amigo amiga es encontrar espacios y quizás hoy quienes tienen la posibilidad de hacer home, home office o hacer este mix eh, puede ser una gran ventaja para poder conectarnos con nuestros seres queridos y al mismo tiempo hacer las pausas para conectarnos con nosotros mismos. Así que ahí está esta parte. Otra condición que fortalece, amigo, amiga, la posibilidad de... Es, de, pues conectarnos con eh, la resiliencia es empezar a eh, generar, a tener actos de generosidad y de gratitud, porque esto nuevamente permite generar estados emocionales que nos van a ayudar ante una situación y condición de peligro. Eh, como te comenté al principio, cuando nosotros logramos gestionar estados emocionales eh, que nos permiten regresar a la tranquilidad y la seguridad, es cuando nuestra resiliencia se fortalece. Bueno, pues los actos de seguridad, perdón, los actos de generosidad y de gratitud nos conectan con estados emocionales que nos ayudan a fortalecer esta resiliencia, que nos ayudan a tener esperanza, que nos ayudan a ver un futuro mucho más prometedor y sobre todo nos ayuda a entender que ese futuro lo construimos nosotros. Y eso es un pilar importante desde mi punto de vista de eh, la resiliencia. Se dice que aunque no podemos eh, siempre elegir lo que nos sucede, amigo amiga, a, menú, a menudo podemos elegir la forma en que respondemos a eso o a la manera en que lo podemos afrontar. Esto es fundamental, amigo, es decisión nuestra. Poder elegir, poder direccionar nuestros mejores futuros, los futuros preferidos que creemos y alguna vez te comenté amigo amiga todo lo que vemos a nuestro alrededor todo lo que estás observando viendo y palpando ha sido construido dos veces no hay nada que no haya sido construido dos veces eh, esta pieza de madera ha sido construida dos veces eh, no sé, este, eh, esta cajita ha sido construida dos veces. Todo lo que tú ves ahí. Y esta es la segunda creación. La primera creación en dónde se encuentra, amigo, amiga. ¿En dónde está la primera creación de todo lo que vemos afuera? Todo lo que está hacia afuera. Efectivamente. La primera creación está en la mente del diseñador, del creador. Y nosotros somos seres creadores, tenemos ese potencial. Y construir la resiliencia es un eh, eh, gran don que tenemos los seres humanos, porque nos permite aprender... Nos permite levantarnos, nos permite salir fortalecidos y la resiliencia es un, un, un regalo que eh, Dios, el universo, la naturaleza nos ha dado. Aprovechemos esta oportunidad que traemos iner, eh, inherentemente de ser seres resilientes. Así que amigo, amiga, este es el tema que te quise traer aquí. En Espacio de Excelencia, ojalá que eh, te haya servido para que tú veas cómo es que eh, tú eres la, la persona que hoy en este momento puedes desarrollar en ti resiliencia. Y si tienes hijos, pequeños, eh, adolescentes, eh, tú puedes desarrollar, ayudar a desarrollarles la resiliencia. Dándoles un lugar seguro, y no hablo de un lugar seguro físicamente hablando, sino gestionar, ayudarle a gestionar sus emociones a través de tus propias emociones. Cuando cargamos a los pequeños, cuando los escuchamos que están angustiados, que, que, que están cansados, <coughs> gestionar a través de nuestra tranquilidad, de decirle que todo está bien, que está salvo, que tiene comida y alimento, todas estas situaciones, y no hablo de decirle palabras, porque quizás de pequeños quizás no, no, no, entienden conscientemente, sino que decirlo a través de nuestros comportamientos, de este contacto, de esa tranquilidad que le transmitimos a ellos. Así que, amigo, amiga, espero que te haya servido si tienes dudas, preguntas, comentarios, déjanos aquí, déjame aquí tu, tus eh, preguntas, eh, que ya sean vivo o en repetición, te estaré respondiendo. Si consideras que esta información es de utilidad a tus contactos, a tus seres queridos, por supuesto comparte para que eh, lleguemos a más personas y que más personas se vean beneficiadas de toda esta información. Yo soy Fer Toraya y esto es Espacio de Excelencia. Nos vemos, nos vemos en eh, 15 días, el próximo programa será en 15 días, como ya bien lo sabes, eh, a través de la señal de census, capacitación con sentido. Un fuerte abrazo, que tengas la más eh, cordial de las tardes, noches, ya aquí en Ciudad de México, y que tengas una excelente semana. Cuídate, nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.